Si son ellos los protagonistas, ¿por qué no controlan la situación? Pero están aterrorizados en medio de esas aguas turbulentas, habitadas por monstruos y espíritus malignos. En la tradición judía el mal era símbolo del mal. Desde esta perspectiva el viento huracanado puede ser considerado obra de los espíritus del mal, que intentan impedir que el reino de Dios llegue a los pueblos paganos. Por un momento logran esquebrajar la fe de los discípulos. Aquí Jesús entra en escena, como si estuvieran expulsando un demonio ordena calmar el mar y el viento. Luego desenmascara la falta de fe de los discípulos, evidenciando lo mucho que le falta por aprender. Les dice, ¿por qué tenían tanto miedo? Aún no tienen fe. Los discípulos por su parte quedan perplejos ante el poder de Jesús, pues solo Dios era el único capaz de dominar el mar. A Jesús le podemos compartir nuestras preocupaciones y alegrías, nuestros pensamientos, como amigo fiel se solidariza con nosotros, nos escucha, nos protege. Él camina a nuestro lado y nos comunica la certeza de que jamás estamos solos,